Amigos de Enfocados, soy Robert González... ...desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana... ...me encuentro en estos momentos en el Ministerio de Agricultura... ...donde el Ministro de Agricultura, Limber Cruz... ...hace un importante anuncio para garantizar... ...la producción nacional de la cebolla... ...donde llega a importantes acuerdos... ...con los productores de cebolla... ...para poder garantizar el abastecimiento... ...y a bajo precio para toda la familia... ...en base a la política que desarrolla... ...el presidente Luis Abinader... ...desde lo que es este importante Ministerio de Agricultura... ...de la República Dominicana... ...vamos de inmediato pasar al interior... De el salón para conocer las palabras del ministro de agricultura limber cruz vamos a ver desde el primer día que nos instalamos en el gobierno del cambio siempre he dicho y he mantenido que el presidente luis abinader busca el equilibrio entre los buenos precios del consumidor y la rentabilidad del productor en ese sentido hoy nos hemos reunido también aquí con los, el, el sector productor de cebollas para también darle el mismo apoyo que le hemos dado a toda la producción nacional de la República Dominicana. El Ministerio de Agricultura, que esta vez ha hecho historia, dándole un servicio rápido, digno al productor y haciendo un censo para determinar realmente la producción de este país en, en materia de cebolla y también para garantizarle a cada uno de nuestros consumidores, que va a haber cebolla por los próximos meses, con tal de que cada uno de nuestros productores sientan la, la seguridad de que este año vamos a, a vender a un precio económicamente rentable y que no afecte el bolsillo del consumidor dominicano. En nombre de los productores de Asua, tal como dice Jairo, nos sentimos altamente agradecidos de que esta vez, de manera histórica, se está realizando una alianza entre el sector productivo y el gobierno. Eso da tranquilidad tanto al productor como a los comerciantes que intervienen en el proceso de producción y comercialización.